¿Cómo, ¿Cómo fue? Vale, esto comienza en 2014 en Albato, sí. ¿vale? yo empecé en 2014 trabajando con Albato, después en 2015 se franquició a, a, a Iván, estuve con Iván, que seguía la misma rutina, la misma trayectoria además y luego en 2018 pues necesitaba un descanso. descanso? Un descanso... ¿Qué ¿Que te tomas? ¿Un año sabático? ¿O te no, me fui a trabajar. Eh, bueno, eh, pues, cuando yo empecé a trabajar en Albato, pues... Eh, el primer día a mí me encantó el trabajo, me encantó. Me, me sentía orgulloso de lo que hacía, el trabajo que hacía. Eh, la relación que tenía con los clientes ya pasó de un nivel profesional con algunos clientes a nivel personal. Entonces, facturaba bien, eh, hacía buenos números, hacía, tenía muy buena química con mucha gente ahí dentro del corte inglés, la sigo teniendo, gracias a Dios. Y claro, yo todo, todo ese trabajo lo compartía con mi familia con mi padre que era una fundamental para mí. Se lo estuve comentando Alicia, mi padre falleció el año pasado. Oh, lo siento mucho, eh. Una enfermedad, un cáncer de pulmón falleció. Y él, él estaba al tanto siempre de lo que yo hacía en el trabajo. Y se volvía loco, decía, ah, José, pero vamos a ver cómo cobran esa cantidad de dinero por lavar un coche. Es increíble, es increíble. Le digo pues, prestando servicio, informando a los clientes, teniendo buena química con ellos, todo se hace, todo se hace, eh, hacía coches de 600, 700, 300, y, y claro, y mi padre me decía, pues, con pues, un negocio de esto, y le digo, pues, ah, te voy a hacer una cosa, un día, no sé cuándo, un centro de bien. Ah, pero, pero ahí está ahí alguna. donde esté no está ahí. y está súper orgulloso y, y yo también y por eso por por